A mí me interesó mucho lo de las leyes espirituales, porque me parece que cuando uno entiende las leyes espirituales, eh, entonces uno las puede utilizar. ¿verdad? Si tú entiendes eh, la ley de la termodinámica, o la ley de, eh, hasta la ley del tránsito, Ah, no te pone multa. <risas> si no entiendes la ley de tránsito, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas multas. Y yo siento que este mundo eh, está a veces difícil de entender. Cómo funciona, por qué funciona así, cómo funciona. Pero si yo entiendo que hay leyes. Están como sosteniendo todo, pero son invisibles. Y si me hago capaz de percibir estas leyes y de eh, vivir en acuerdo con ellas, eh, entonces yo llego a ser capaz de eh, armonizar mi vida y de traer eh, una cierta armonía. Porque algo que no sigue las leyes, por ejemplo, ¿verdad? un músico toca todo al revés como suena la música, ¿verdad? Es decir, hay, hay una ley de armonía, ¿verdad? Que uno la tiene que ir siguiendo. Eh, y una vez que uno la entiende, uno la puede usar creativamente, uno la puede extender. Pero si no lo entiendes del todo, me recuerdo a mí cuando era chiquita que yo había oído el piano y encontraba que era una cosa maravillosa. Y yo entonces me acerqué al piano, cierré los ojos y pensé que el piano iba a tocar. Entonces yo hice, y hizo plom, plom, plom. Y fue una decepción total pero ahí me sentí tan acongojada de que, de que no sabía hacer sonar el piano entonces aprendí que había que aprender a hacer sonar el piano y siento que la vida es un poco así estamos ahora en un momento en que hay eh, muchas disonancias en, en las vidas de la gente. Estas disonancias se manifiestan por la infelicidad, por el sufrimiento, por las depresiones, por actos que parecen como fuera de, de lo entendible. Entonces siento que falta el entendimiento de estas leyes que existen. Cuando se le voy a decir lo que llamo yo leyes espirituales, les va a parecer que ya lo sabían, ¿verdad? Así que no estoy inventando el agua caliente. Son cosas que existen. En realidad, estas leyes espirituales son las leyes de las grandes virtudes humanas. Entonces, es como si hubiese una ley del amor. una ley de la paz, una ley de la armonía. Pero la cosa es que uno tiene que estar, no, una ley así espiritual no es algo que yo puedo hacer por encimita. La ley espiritual yo la estoy eh, manifestando eh, y utilizando si yo me aseguro más y más cada vez, porque no se puede hacer de los quiero, con intenciones puras. Entonces, por ejemplo, tomando la ley del amor, ¿verdad? mucha gente va a decir, ah, es que yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi trabajo, amo a mi país, amo a mi naturaleza. Y eso me parece muy bien. Pero lo que están proponiendo cuando les digo que el amor es una ley, es que cada momento que tú vives, estás vibrando. Estás vibrando. Y lo que tú vibras, es lo que tú eres. Y lo que tú eres, y lo que tú vibras está muy comprometido por lo que tú piensas y lo que tú sientes. Es decir, que el ser, en su potencial, tiene una facultad de amor absoluta, pero en la realidad de su pensamiento, día a día, segundo tras segundo, no ha intentado eh, afinar su poder de amor. Y si yo no afino mi, mi poder de amor, sueno como una guitarra que no está afinada. Es decir, los demás instrumentos y yo vamos a andar despasados. Entonces, como yo tengo la responsabilidad de mí de lo que yo voy a ir proyectando. Y en realidad muchas veces nosotros estamos tan presos en la conciencia de lo, de lo que se ve. Es decir, yo soy una mujer y tengo tal edad y vengo de tal lugar. Pero lo que tiene que ver con eso es muy diferente de lo que tiene que ver con el espíritu, que usa los pensamientos, usa la visión, usa el poder de la intención, usa el poder de, de la fe, del amor. Pero, ¿en qué medida estoy aplicándolo a todos los distintos ámbitos de mi vida? Cuando tú caminas encima de la tierra, ¿verdad? Que es lo que tus pies transmiten a la tierra. ¿Cuántas veces están nada más estresados, amado? Que uh, uh, uh, uh, uh, uh. ah, uh. si fuese una música sería horrible. Pero si tú caminas centrado en que yo soy un ser de amor, emitiendo amor a cada pensamiento, a cada paso, a cada segundo, estarías entonces utilizando esta ley y estarías multiplicando el efecto positivo de esta ley. Porque las leyes espirituales son beneficiosas. Ellas son como la arqu arquitectura de la realidad. ¿verdad? existe la realidad a nivel físico vemos cosas pero existe una arquitectura sutil que está eh, está sostenida por estas leyes y cuanto más nosotros logramos entender estas leyes primero hay que entenderlas Segundo, hay que reconocer que yo sí quiero vivir de acuerdo con estas leyes. Y luego tenemos también que reconocer adentro de nosotros lo que no es congruente con eso que yo quiero expresar. Y esto está en tus ojos, ¿verdad? No se trata de que Mariano, Mariano, seamos las juezas de las leyes espirituales que les vamos a poner a la, a la gente en la cárcel no, pero la vida se encarga de ponerte en la cárcel porque estas creencias son como lo que es, las guardianas de la verdadera vida y de alguna manera si no estás viviendo de acuerdo con la ley entonces, naturalmente hay consecuencias. Yo no siempre reconozco lo que yo he hecho para tener las consecuencias. Pero lo que es muy importante cuando uno empieza a entender que hay estas leyes espirituales que son las que... Las que sostienen a la vida es que son justas, ¿Verdad? En la India y en la filosofía de Brahma Kumari una de las grandes leyes espirituales que nosotros entendemos es una que se llama la ley del karma que muchas veces la gente tiene una gran curiosidad porque que esta es la ley del karma, que no más extraña, ¿verdad? Y uno quiere poder entenderla. La ley del karma lo que estipula es que a cada acción hay una reacción que es igual en intensidad y opuesta en dirección. Entonces, Eso. imagínate que tú hagas un acto de amor. La vida se te devuelve. Amor. Tú haces un gesto de violencia, la vida se te devuelve violencia. Tú haces un gesto de egoísmo, la vida te devuelve las consecuencias de ello. La vida es buena, las leyes son buenas. Solo que cuando uno de repente se encuentra con algunas consecuencias que no le gustan a uno, uno tiene tendencia a maldecir a Dios, a maldecir a su suerte, a maldecir a la vida. Y siento que eso es muy importante aprender a dejar de, de, de tener estas actitudes mentales y emocionales y espirituales porque es como si yo quisiera culpar fuera no puede resolver nada uno echando la culpa por donde no está la responsabilidad y por eso hablando con usted ahora, ¿verdad? Le decía, no importa cómo se manifiesta lo que le pasa en la vida de una persona, que a veces le parece a uno injusto, hay que saber que yo tal vez lo entiendo, pero lo puedo entregar a una fuerza superior, porque nosotros no tenemos una visión suficientemente clara todavía como para entender el porqué de cada cosa que está ocurriendo en nuestra vida. Pero, una de las grandes leyes espirituales también, que a mí me parece maravillosa, es que cuando tú te centras realmente con tu conciencia en lo que es lo más positivo entonces, es como si tú estuvieras creando, adentro de tu, tu conciencia, un fuego, una luz y la estuvieras, esta luz, eh, estuvieras eh, nutriéndola, alimentándola a través de cada pensamiento de concentración que tú tienes en esta dirección. Entonces, si tú piensas en el amor, si tú piensas en la belleza de la luz, si tú sientes la, el poder de la paz y, y te concentras en eso y limites, es pues como si estuvieras multiplicando dentro de ti esta conciencia. Y eso tiene un efecto inverso a lo que era crear, cosas negativas. Porque muchas de las cosas negativas que hemos creado, las hemos creado sin querer, las hemos creado por ignorancia, por tontos, por... Y, sí, ignorantes, básicamente. Y entonces, hemos pensado mal sin querer, hemos sentido mal sin querer, hemos tenido males deseos para los demás y para nosotros, estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestras familias por nuestro futuro eso no es una energía buena y cuando uno alimenta estas cosas que no son buenas ellas tienen consecuencias que no son buenas y al revés, cuando vos te concentras en algo que es muy puro muy positivo y que lo sigues nutriendo alimentando multiplicando. Esto va a destruir adentro de ti todas estas migas de negatividad que necesitan irse. Porque las tenemos puestas en la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Se manifiesta en las relaciones que tenemos. Se manifiesta en las vidas de las personas. Entonces, esta ley de lo que te interesa y la, la pureza de tu intención es lo que da fuerza a lo que sea que tú quieres concretizar, crear, sostener, transformar o eh, alimentar. Y yo siento que... Entendiendo que todas estas cosas son leyes, uno empieza a tenerle más respeto. Porque lo que yo he visto es que con el conocimiento espiritual muchas veces la gente trata la información un poco como si fuese ahí algo que yo oí en la tele, ¿verdad? Sí, yo lo escuché. Pero, el valor que tú das a lo que tú conoces, a lo que tú entiendes, el valor que tú das a las cosas, hacen su valor. Si tú no valoras, la cosa no, no tienen valor, ¿verdad? Es lo mismo con las personas. ¿verdad? Cuando en una pareja ya no se valora la pareja, ¿qué es lo que pasa? La pareja se... no va bien. Entonces, de la misma manera, nosotros con la espiritualidad debemos comprender que cuanto sea que yo logro valorar esto que he entendido, esto que podría llegar a desarrollar, entonces empiezas con esta curiosidad. Y empiezas a contener estas ganas. Y eso es una fuerza muy dinámica que hace que vas a entender más, que vas a desarrollarte más, que vas a multiplicar estas fuerzas. Y estábamos leyendo una parte de un estudio, creo que era domingo que lo era ayer, entonces explicaba cómo en la medida en que tú estás dando cosas buenas a la gente, cosas realmente buenas, que realmente les ayuda, les cambia, les fortalece, les inspira, les eleva, les purifica, estas personas naturalmente tendrán para ti buenos deseos y que estos buenos deseos naturalmente te hacen a ti más brillante, más luminoso y que eso lo que a veces si nosotros entendemos que son bendiciones. Porque muchas veces la persona usa la palabra bendiciones, pero es ahí, te bendigo, y digo yo, yo que está bien que me bendigan, ¿no? pero el poder de la bendición o la ley de la bendición es una cosa muy sutil que nos puede realmente estar eh, no solo alimentando, pero que nos puede estar. Eh, Elevando muy rápidamente. Y es en esto que depende eso mucho también de otra ley, que es la ley de la generosidad. Cuanto más das, más. Y vivimos en un mundo donde a la gente le cuesta dar. Ahora, ¿Por qué? ¿Qué tienen? Miedo. Miedo a que le falte. Y es tan importante no dejarse llevar en la vida de uno por cosas que no son buenas. El miedo nunca es bueno, ¿cierto? Y si tú haces del miedo tu guía para hacer lo que tú haces, ¿no? como ponerse siempre detrás de rejas o ponerse siempre con esta inseguridad de qué pasará y cómo pasará. Pero me vinieron a entrevistar a un amigo que quiero un montón. Y claro, estamos viviendo en un mundo donde hay muchos conflictos, pero en la medida en que empezamos a tenerle miedo al conflicto, miedo al mundo, miedo al qué pasará, miedo a cómo pasará, es como si nos estuviera ganando. Y estuviéramos entonces motivados, porque es una persona muy buena este amigo, debido a hacer nuestra entrevista. Pero si yo dejo que lo que me motiva en mis acciones para las demás personas si y el miedo, a nivel de leyes espirituales que les acabo de explicar, se dan cuenta que eso no es la mejor motivación. Y entonces, es importante comprender que aún si hay cosas malas que están pasando, a nivel de salud, a nivel de accidentes, a nivel de lo que sea, es muy importante entender que es como la ley del elástico, ¿verdad? más localas, más si lo sueltas que pasa, te ataca <risa> el elástico. Eso es lo que estamos haciendo nosotros a la madre tierra. ¿verdad? Estamos ahí ¿verdad? sacando, sacando, sacando, sacando. Y en algún momento, todo se nos va a devolver. Entonces, es tan importante que nosotros empecemos a ver cómo vivo yo. ¿Cómo vivo yo? ¿verdad? Y mmm, trabajo con gente que, como trabajo mucho con el cambio climático, con gente que hizo estudios sobre, por ejemplo, el impacto de la comida que uno está comiendo. Entonces, uno puede decir, ah, estoy comiendo ya, pues hay que alimentarse. Pero el impacto de la comida tiene un impacto en tu cuerpo. Si no comes lo que corresponde a lo que deberías comer, te enfermas. Y uno puede ver que hoy en día mucha gente que se enferma, por lo que comen, también. O sea, se enferman por lo que piensan, se enferman por lo que sienten y se enferman por lo que comen. Entonces, son tres niveles de responsabilidades diferentes que cada uno de nosotros puede mirar. Pero el impacto de lo que yo como también tiene que ver con las consecuencias a nivel de... El efecto, no es casi como se, llaman, ¿qué se llama el eh, castellano. Oh, que bueno, ¿cómo dices? El efecto invernal Al final no estoy segura cómo no se va a parar. Entonces, este, si tú comes, por ejemplo, eh, eh, por yo entiendo, una de las grandes productoras de carbono es todavía más que el transporte las vacas, ah, pobres barras, además las tratamos muy mal pero yo siento que es como ¿verdad? les está hablando de leyes espirituales criar animales para comérselos como criar hijos para comérselos. A mí se, siempre se me hizo así de chiquita, eso es así un poco rara, ¿verdad? Pero imagínate que cuando tú empiezas a pensar, que okay, ¿qué necesita la tierra? ¿Qué necesita mi cuerpo? Empiezas a proyectarte hacia la realidad, hacia la naturaleza, de una forma que es mucho más generosa y mucho más respetuosa tanto hacia la energía de tu propia naturaleza como hacia la naturaleza más grande. Luego uno puede ver también cómo se manifiesta mucha frustración. ¿Cuántas veces he visto a la gente frustrada? sacarse la frustración de encima, yendo a comprarse algo. ¿Se fijaron ustedes? ¿Ah, se van a comprar. Puede ser algo que no es así. No digo que sea un pecado yo, ¿verdad? Porque yo no soy de, de decir que, que ustedes están haciendo pecados, no me interesa. Estoy diciendo que si yo estoy motivada por la frustración y que me voy a comprar alguna vaina para quitármela de encima, ese acto no va muy bien con el bienestar. Es como la distracción, ¿verdad? Necesito distraerme para olvidarme que me siento mal. Eso no te va a realmente quitar el malestar. Te hace olvidar el malestar un ratito. Y está bien de olvidar el malestar un ratito, si no lo sabes manejar, tampoco es malo. Pero si uno piensa en resolver, uno no está ya en lo mismo de olvidar o sacarse de encima las cosas. ¿verdad? Entonces, siento que cuanto más nosotros empezamos a comprender para nosotros mismos, cómo funcionar de la mejor forma, empezamos a ponernos metas diferentes y a crear con la vida una relación diferente, a donde vamos a poder estar eh, en una postura eh, de soberano y no en una postura de servidumbre, porque en realidad cada ser humano es un rey en potencial espiritualmente. Tenemos la gran suerte de tener una, una cosa maravillosa que se llama la conciencia. Pero no la sabemos usar mucho. ¿Eh? No la sabemos usar en la medida de lo posible de lo que nos podría traer y de lo que podríamos nosotros dar. Entonces siento que Cuanto más eh, empezamos a decir, OK, para empezar, yo voy a elegir una ley que me gusta, la ley de la paz, la ley del respeto, la ley del amor, o la ley de la dulzura. Y voy a vivir de acuerdo con esta ley. La palabra religión en los países orientales es una palabra eh, que, en realidad, Quiere decir principio. Entonces, no es, no es eh, extraño oír una persona que viene de India decirte, mi religión es la paz. A nosotros se nos hace raro, ¿verdad? Porque tu religión, pero tú que eres cristiano o, o, o musulmán, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos como algo externo, que uno lo, lo, lo, lo adopta que ellos lo ven más como una cosa interior que va a guiarme en mi vida. Y les invito a que piensen sobre qué quieren que sea lo que les guía. Porque si ustedes se lo, se lo plantean, va a funcionar muy bien. Porque cuanto más hacemos que las cosas que nos muevan, eh, sean positivas, más agarramos fuerza y más la vida responde. Es como una, una, un intercambio constante que tal vez no ves, pero sí está ahí dándote. El hecho de vivir tu vida de acuerdo con lo que tú quieres, con lo que amas, lo que eliges. Y sí. son como yo, que les gustan los cambios. Pueden elegir una cosa un día, otra el otro, y otra el tercero. Y ir descubriendo una cuarta cosa. Y ir investigando alguna otra. ¿Sí? No hay eh, fin y no hay, eh, no hay, también, como decir, eh, límites a lo que puede hacer en, en esto. Solo hay los límites del mal uso de mi propia mente. <ríe> es una tontería, pero si pasas media hora rifufuñando, la media hora que sigue, olvídate de sentirte bien. Es como te autocontaminaste. Entonces, descubrir ¿verdad? Esta, eh, eh, tener una de las posturas que nosotros entendemos también que tiene también que ver con la ley espiritual es la postura de vivir tu vida siendo un observador. Es decir, colocarte detrás de tus ojos y observarte cómo tú miras, observar cómo tú piensas, observar cómo tú sientes. Porque si tú no haces este trabajo de distanciamiento, lo que pasa es que estás tan metida o metido en la, en la emoción, que se te olvida que podrías sentir otra cosa, o que podrías pensar otra cosa, o que podrías crear otra cosa. Entonces, este, esta observación, ¿verdad? Que es lo que te permite realmente eh, tener el respeto hacia las cosas, en el sentido que, ¿verdad? cuando uno pierde Libertad, ¿qué es lo que pasa? No estás aservido, uh -huh. uh -huh. Usted empieza a perder, a ser como. está en la servidumbre de tus deseos, la servidumbre de complacer tus deseos, inquietudes, ¿verdad? Y, y estás ahí como. Eh, corriendo para aquí, para allá, internamente. Mientras que si te observas, ¿sí? no pero para qué, para qué me voy a enojar, ¿verdad? Y tú miras ahí un enojo que llega aquí, Dice, yo podría gritar eso, podría decir eso, podría crear un escándalo, pero luego es como una obra de teatro y no haces nada, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué crearme enemigos? Si sí, yo puedo estar feliz, pero no puedes puede reír de ti mismo, puedes reír de, de cómo te daría mucha gana eso, pero decirte, de, de nada me sirve, de nada me sirve. Yo he vivido un tiempito con una persona extremadamente recorrosa y ella me dice cosas que yo he dicho diez años antes yo pues ni recuerdo lo que dije hace dos días, ¿verdad? Entonces estoy como que, de verdad, <risa> pero no es no, no, sumamente aburrido. Entonces me digo, bueno, es, está bien, <risa> pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Verdad? ¿Amargarte? ¿De qué sirve? pero yo no se lo digo, porque si no, de aquí dos años me repite que algún día yo dije que... Bueno, ya aprendí. Pero me llevo tiempo aprender. Y, y también eso es una ley. La vida está hecha para que aprendamos todas las pruebas que tienes están para que aprendas. Pero, ¿qué es lo que pasa si no aprendes la lección la primera vez? Vuelve. Bueno, ¿eh? ¿Y si no aprendes la segunda? Vuelve. Bueno. Y hasta que uno está aburridísimo. Y esta lección ya no quiere uno, ¿verdad? Pero. Como dicen aquí, ¿verdad? Para aquel que no quiere sopa, dos tazas. Eh. La primera cosa es entender que tú eres libre. ¿Entiendes que tú eres libre o no? ¿Te acuerdes? ¿Que tú eres libre o no? ¿Eres siempre libre o solo de vez en cuando? más o menos. Casi nunca. Casi, para ser honesto, casi nunca. <risa> ok. ¿Pero tú crees que tienes el potencial de ser libre o no? Estoy hablando de potencial ahora. Sí. Bueno, sí. ok. Ahora, ya que reconoces que tienes el potencial, ¿cómo tú crees que este potencial va a poder manifestarse en tu vida? <risa> <risa> ¿Mm? que ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ok. okay. Por ejemplo, cuando tú. Aprendiste a manejar. ¿Sabías manejar? No. ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? Porque tú viste que había gente que sabía manejar. Y viste que había personas que te podían enseñar. Y tú viste que te gustaría mucho saber manejar. Y tú viste que tú quisieras poder moverte como tú quieres, cuando tú quieres. El deseo es lo que te mueve. Lo que hay que aprender a tener es el deseo puro de ser feliz. Es una emoción también, es un sentimiento. Pero uno tiene que ya no querer ser más esclavo, esclavo triste, enojado, bravo. Y, y, y, y tú tienes que tener este deseo de, de, de yo quiero Ahora aprender a manejar mis emociones. Si tú no tienes el deseo, olvídate, porque hay que quererlo mucho para lograrlo. ¿eh? Entonces, ves, primero hay que ir, tomar tiempo, por eso nosotros meditamos en esta escuela. Meditar para mí es como darme chance de experimentar lo que quisiera sentir siempre. Porque si yo espero a que usted me traiga flores para ser feliz, podría estar esperando toda la vida. <risa> si yo espero que eh, me salga el trabajo de mis sueños para ser feliz, igual podría estar esperando toda la vida. Entonces, lo, la relación que tenemos, con la felicidad, es la que debemos cambiar. La felicidad ocurre cuando yo empiezo a apropiarme mi propio ser y mis propias capacidades. Ellas son mías, pero tú no las conoces. Entonces meditar es llegar a conocer, experimentar y darse el chance de vivirlas Ahora, sin motivo, no porque me trajo flores, no porque me salió el trabajo, no porque es un día de sol, no, porque yo tengo esta capacidad, en la quiero vivir. Entonces es, es como esta independización hacia eh, la dependencia del mundo exterior y de los demás que por ahora es nuestra tendencia. Si la vida hace lo que yo quiero, soy contento. Y si no estoy de mal humor, voy a joder. <risa> es la actitud de mucha gente. Entonces, ¿ves? Por eso empezás a observarte con buena gente, como para reírte. Porque Puedo decir que yo me llevo 33 años observándome da para reírse mucho, <risa> porque es increíble lo que reproducimos.